gracias a Yerjan y a los demás miren eh, vi una noticia que me dio eh, afectó bastante porque veo que Lula da Silva Luis Ignacio Lula da Silva está siendo acusado nueva vez porque supuestamente su fundación que se llama simplemente Lula eh, está eh, supuestamente eh, obtuvo beneficios de parte de la compañía Odebrecht o sea, que además del caso del dinero que se usó en la campaña, que fue lo que lo mantuvo en prisión un tiempo, también hay otro caso en el cual una fundación que hiciera Lula, pues está siendo acusada de haber recibido dinero de Odebrecht, dinero de soborno. Mire, es muy, muy eh, doloroso esto porque de alguna manera indudablemente que haya que esperar una decisión o no de un tribunal que lo declare culpable o inocente, tomando en consideración que ha estado detenido, pues indudablemente que crea la duda, crea alrededor de este presidente que un hombre que fue un obrero que llega a la presidencia y que siempre se tiene muchas expectativas cuando casos de esa naturaleza se producen. Y eso me llega a la memoria y eso me, hace, me ha hecho llegar a la memoria un libro que leí hace muchos años. El venezolano Carlos Rangel, que no, fue, que no es el Carlos Rangel que fue vicepresidente de, de Chávez, sino un escritor eh, venezolano, escribió en 1976 un, un libro que se llama Del buen salvaje al buen revolucionario. Ese libro fue prologado por Jean-Claude Rebel. Un intelectual francés de la época bastante conocido. Y luego, eh, ahora, en, ahora en la. Eh, cuando cumplió los 30 años, en el 2006, se hizo una edición de, de, de, de conmemorando los 30 años y el, y el epílogo del libro lo escribió eh, Montaner. Montaner es el, el intelectual cubano que vive en Miami, cubano-americano que vive en Miami. Y lo que pasa con Lula y el recuerdo que tengo de, de Carlos Rangel y su libro Del Buen Salvaje al Buen Revolucionario me hace volver a reflexionar acerca de la política y el liderazgo latinoamericano. El libro de Rangel, indudablemente que es una obra magnífica que fue en su momento este, desterrada de los libreros, de los que en ese momento se llamaban progresistas, es decir, la gente con ideas de izquierda, la gente con ideas eh, novedosas para la época, ideas nuevas, porque decían que era un libro escrito por un traidor, era un libro escrito por un, un anti-latinoamericano. Un anti porque, ¿qué era lo que planteaba, qué es lo que presenta Rangel en su libro del buen salvaje al buen revolucionario? la idea de que Latinoamérica ha vivido todo el tiempo buscando un culpable para su desgracia. En principio, era, eran los que, los que vinieron en barco a descubrirnos o a, a hacer contacto con nosotros, que entendían otra cosa y se toparon con esta tierra, y que vinieron a escamotear todo lo que tenía Latinoamérica, sus riquezas, violar a sus mujeres, eh, eh, a esclavizar a sus hombres, todas esas cosas. Esos son los malos. Y luego, cuando esa parte, el tiempo se encargó de cambiar, pues indudablemente que los males de Latinoamérica, la corrupción, los malos gobiernos, las dictaduras, la, la, la forma el irrespeto a los derechos, todo eso es el producto del imperialismo norteamericano, del imperialismo yankee No hemos pasado la vida acusando a otros de los errores que cometemos. Y ese es el tema básico de, este, de esta obra, de este libro, que como les digo, fue desterrada de los anaqueles, fue eh, satanizada por aquellos que, eran, que pensaban que de manera progresista. Y yo le voy a decir algo. Hay una, hay una lista de presidentes que eran progresistas en Latinoamérica y que se volvieron una birria. Miren, vamos a ver. Correa, Evo Morales, Maduro. No menciona a Chávez porque Chávez fue otra cosa. Maduro, Daniel Ortega. Daniel Ortega llegó hasta el grado de pasar de lo sublime de lo totalmente sublime a lo totalmente ridículo. Un hombre que fue el libertador de una nación, luego ahora se convierte en el dictador, el dictador. de una nación. La tiene subyugada, Nicaragua. Carajo. Entonces, no me digan a mí que eso es producto del de imperialismo norteamericano. Imperialismo, imperialismo que... que Está intentando recuperarse ahora, pero que hace mucho tiempo Latinoamérica dejó de ser su traspatio. Y si no es así, no hubiese sido posible que Danilo Medina hubiese ah, ah, desdeñado la relación con Taiwán y, subiese, y hubiese abierto relación con, eh, con China. Si, si hubiese sido lo que antes era, eso no hubiese pasado ni se le hubiese ocurrido al gobierno nacional en ese momento tomar esas decisiones. Entonces, no es verdad. Nosotros tampoco hemos puesto de nuestra parte. Tampoco hemos puesto de nuestra parte. Hemos sido muy tontos para olvidarnos de la educación, para no exigirle a los gobiernos nuestros que aportaran en educación, que aportaran en salud. ¿Ve? Y finalmente, quienes tuvieron la oportunidad de hacerlo, tampoco lo hicieron se descantaron por lo más fácil, hacerse ricos y mantenerse en el poder. Evo Morales, Correa, Maduro, todos ellos han manejado, han hecho lo mismo que le criticaban a los, a los políticos de derecha, han hecho los políticos de izquierda o quizás peor. Han modificado las constituciones una, y otra, y otra, y otra vez con la finalidad de quedarse ahí, con la finalidad de permanecer en el poder, porque esto, esto es un legado mío, basado en el criterio de que este país hay que mejorarlo y solo se mejora con el chavismo, con el correísmo, con el egoísmo, o egoísmo diríamos, ¿no? El, el egoísmo de Evo Morales. De, de Evo, egoísmo. Y ahora el de México, el... el López Obrador. Sí, López Obrador. O sea, estamos hablando, estamos hablando, señores, de que realmente Carlos Rangel, que fue odiado y satanizado en su momento, tiene mucha razón. Todavía tiene vigencia su planteamiento. El libro está digital en, en la red. Es, es bueno leerlo. Del buen salvaje al buen revolucionario se llama Carlos Rangel. Gracias, muchas gracias. Ahí está. Gracias a... Amado José Reza, por su comentario del día de hoy, vamos a terminar leyendo algunos WhatsApp y.